Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi nuevo canal de YouTube Así que antes de arrancar con el video de los pesados checos checoslovacos eh, Quiero invitarlos a que se suscriban a mi nuevo canal Reaccionando Bien Que lo hago con mucho cariño con mucho amor eh, somos poquitos, pero les agradezco un montón a las 56 personas que se suscribieron. Eh, o sea, empecé el canal hace 5 días a darle, a darle pilas y es un proyecto que tenía muchas ganas de hacerlo y que no me animaba. La verdad es que tenía miedo, tenía un montón de... de, de, de, de me estaba inhibido. Y no me animaba a, a, a arrancar con este canal Y está bueno, la verdad que es, es, hay videos que son muy lindos, muy emotivos Fusilando a un soldado argentino me, me, me puse muy mal, la verdad Pero bueno, es sincero, es, es una reacción, o sea, es lo que soy, bien Si me pongo a llorar, me pongo a llorar Y si me enojo, me enojo Y eh, bueno, es lo que sale, sale, bro es así porque si no, no sería una reacción Así que bueno, nada, quiero invitarlos a todos ustedes a que se suscriban Cuando lleguemos a los 100, no sé, haremos algo, algo, yo qué sé, loco O no sé, podemos hacer cualquier boludo Lo que quieran, lo hacemos porque ese canal, la verdad es que no no me interesa el tema del copyright no me interesa nada, quiero pasarla bien y disfrutar y, y que ustedes también disfruten del otro lado Así que nada, los invito por tercera vez, le voy a estar dejando abajo el link en la descripción Para que toquen ahí el suscribirse y toquen esa campanita para ayudarme Porque le pongo mucho, mucho amor, mucho cariño y mucho sacrificio y power ahí Que me, me costó un montón hacerlo, pero de a poquito le vamos dando, le dando dándole amor al canal Así que bueno, nada, muchísimas gracias y lo dejo con el otro Nando Que es el Nando más, más serio que, que juega el WOT eh, así que nada, les mando un beso gigante. Cuídense, los quiero mucho. Chau, chau. Hoy tenemos tanques pesados checoslovacos que nos está presentando la gente de Wargaming acá en su canal de Wargaming Latinoamérica. Así que vamos a ver qué nos dice con respecto a esto eh, la gente de World of Tanks. La implementación de tanques nuevos en nuestro juego es un proceso natural y constante que llama la atención de los jugadores, especialmente si los nuevos vehículos son interesantes. Y eso es lo que sucedió con los tanques medianos checoslovacos. Estos vehículos rápidos y maniobrables con excelentes autocargadores trajeron mecánicas únicas al juego. Y ahora presentamos la rama de tanques pesados checoslovacos. Probaremos estos tanques muy pronto. Pero primero, veamos algunos detalles más de estos vehículos Quiero verlo, estoy ansioso quiero verlo Porque todavía no vi absolutamente nada de los tanques pesados Bien, O sea, voy a reaccionar igualmente que ustedes No, no tengo ni idea de qué voy a ver Durante la Lo único que espero es que estén buenos, nada más Que no sean una caca la Segunda Guerra Mundial, la industria checoslovaca recibió muchas tecnologías militares avanzadas. Este potencial, junto a la influencia de la Unión Soviética de posguerra, se actualizó en términos de conceptos de vehículos de combate pesados. Las compañías de ingeniería checoslovacas formaron su propia visión de lo que podrían ser los tanques pesados. Todo esto se tuvo en cuenta durante la recu... Una cosa, tengan en cuenta que República... Bueno, Checoslovaquia, República Checa, eh, Tuvo influencia de ambos países, de ambas naciones, o de ambos lados, de ambos bandos, mejor dicho. Porque Alemania la captura y después Rusia la libera, digamos, ¿no? ...construcción de una serie de bocetos conceptuales que forman la base de la nueva rama de tanques pesados checoslovacos de World of Tanks. Ya hemos visto al primer tanque pesado. Este es el tanque Premium Skoda T-45 de nivel 7. Al mirar este vehículo es fácil darse cuenta de la influencia de los blindados alemanes. La geometría del chasis y la forma de la torreta nos lo dan a entender. Además, la suspensión del Skoda te... Es similar, es similar Panther, o sea, es un, es un Panther a toda regla. Un, es una mezcla entre un Panther o puede ser un Leopard también, pero no sale de ahí. 45 tiene tres bujes por lado, en los que los rodamientos se interconectan de a pares. Para Ferdinand Porsche y sus colegas, esta solución técnica era... Aquellos que no sepan, Ferdinand Porsche, diseñador, creador de, de, de la marca de autos Porsche, que hoy en día se conoce, un, eh, un ingeniero alemán al cual eh, el, el, el líder alemán, Hilder, le pide que construya, que construya eh, carros blindados, que construya básicamente tanques para él. Eh, es así que en su momento llegó a ser, eh, junto con Henschel, que era la, la contra, digamos, Trataron de, de, de, de competir por la construcción, por ejemplo, del Tiger 1. ¿bien? Que, eh, por eso en el juego tenés dos tipos de Tiger. Tenés el Tiger 1, que es el, el que terminó realmente eh, ganando la prueba. El día del cumpleaños de Hitler, me acuerdo, se hizo. Y, y el, el, digamos, el Tiger eh, P, o el Tiger de Porsche, como tenía un motor bastante complejo, que combinaba, para hacer un resumen, combinaba lo que era... El motor de combustible, el tradicional, con un motor eléctrico Entonces eh, se terminó incendiando, teniendo inconvenientes Y bueno, al final, básicamente para darles una idea Y también, dicho, dicho sea de paso, el tanque, el Ferdinand Que es muy similar al Elephant eh, Que es el, el cazatanque que tiene la línea de Tier 8 Por si alguno no conoce, existió en la Segunda Guerra Mundial Y fue fabricado justamente por, eh, por este muchacho por Porsche muy típica En términos de mecánica de juego Este vehículo cumple de forma decente Los deberes de un tanque pesado Tiene un buen blindaje frontal Buena maniobrabilidad Para ser un tanque pesado Y decente manejo del cañón El Skoda T-45 es una especie de bestia de carga Ideal para entrenar a la tripulación De los tanques pesados checoslovacos La rama investigable comenzará en el nivel 7 Con el BZ-44-1 bz 441 1, BZ -44 -1. La transición se hará a partir del Skoda T25. Como su... para, para aquí quiero ver los nombres. 41. La transición se hará a partir, ¿Qué hice? A partir del Skoda T105. Que 105 barra mil TNH TBZ51 y el Tier 10 va a ser el BZ55. Skoda T25. Como sucede con el tanque Premium, este vehículo es el resultado de una interpretación del trabajo de Skoda y prácticas sobre órdenes de Porsche. Es muy fácil ver los elementos en común que tienen estos dos tanques y también algunas diferencias. Este tanque es simple y fácil de dominar. Está creado para simplificar la transición de medianos a pesados. El nivel 8 está representado por el DNH100. 105 barra 1000. ¡Qué raro! O sea, es muy parecido al. ¿Cómo se llama? Al que sacaron hace poquito a la rama de los pesados italianos. Esa estructura lateral que te protege de las municiones seguramente, ¿no? De la HIT, calculo. 5000 El proyecto de este tanque nos lleva al periodo de posguerra, cuando Checoslovaquia ya estaba armada con tanques soviéticos. Bueno, este, a ver, no sé si después nos van a dar los números, pero es un cañón de 105, ¿bien? Con lo cual tendrá que estar pegando unos 320, más o menos, en promedio. 360 tal vez. Vamos a ver después. No lo sé. ¿eh? Podemos percatarnos de esto fácilmente observando el vehículo. A nadie le costará ver la influenciabilidad alemana. Sin embargo, también podemos ver algunos elementos soviéticos específicos. ¿Mm -hmm? El blindaje adicional de la torreta nos habla de la experiencia de la Unión Soviética y de las variantes improvisadas de los talleres o las fábricas de la época de guerra. El chasis blindado en términos de grosor y métodos de soldadura. Pero sea máxima 48, bastante. bastante. 1500 de eh, puntos de vida. 380 de rango visión. Nos hace acordar a los pesados ah, soviéticos. Pero la principal diferencia entre el TNH-105.000 y su predecesor no es la apariencia. La marca distintiva de Checoslovaco es que tiene dos cañones para elegir. El primero dispara en modo cíclico. Wow man, vamos a poder elegir entre dos cañones a ver. El segundo tiene un autocargador Con dos proyectiles Ambos cañones estarán disponibles Como cañones superiores A ver, no, no digo que sea algo raro ¿ver? O sea, en todos los tanques vos podés elegir O poner un cañón o el otro Salvo que muchas veces sucede que te obligan a poner uno Porque no es que te obligan, entre comillas Lo, lo digo porque eh, es mucho mejor El último cañón por lo general cuando hace una rama eh, Y ese último cañón tal vez te permite avanzar hacia el siguiente vehículo de, de la rama, ¿no? Les voy a pedir, voy a hacer un pequeño corte, porque dejé el pollo en el horno, si no se me va a quemar. Ahí vengo. Bueno, listo, he vuelto. Bueno, seguimos. Por eso podrán. Calibre 105, que te dije, pero me conozco. Es que los 105, tengan en cuenta una cuestión, para aquellos que no lo sepan. Los, ca los cañones, más o menos No siempre es así, pero Más o menos Perdón, es que subí las escaleras eh, Volando Los cañones, más o menos, por lo general Depende del calibre Tienen una variable más o menos similar eh, De daño ¿Bien? Eso tenganlo en cuenta Si sabes que tenés un 105 Si es un cazatanque, tal vez pega un poquito más O si pega Si tiene eh, menos daño, tal vez penetra más O sea, tratan de de equiparlo por ese lado. Menos 7 grados de depresión, bien. Daño 320 con dos proyectiles, calibre 105. Sigamos. Elegir el cañón que mejor se adapte a su estilo de juego. Sin perder potencia de fuego. El nivel 9 lo ocupa el TNHTBZ51. TNHTBZ51, ok. Pesado, chocoslovaco de tier 9. Mirá qué rara la, la torreta, ¿no? Ese tiene como un semicírculo ahí. No. Este tanque no tiene influencias alemanas. Es un proyecto conjunto entre Checoslovaquia y la Unión Soviética. En... Velocidad máxima 50. Hitpoint, o sea, puntos de vida 1800. Rango de visión 390. Ve bastante bien para ser un. Es que sabes qué se me hace. Esto es una observación. Es lo que yo creo, pero de ahí capaz que nada que ver. Se me hace que van a ser una especie de medianos. Medios tirando a pesados, pero no el típico pesado, pesado. Este vehículo ya te digo que no se angula, porque si lo angulás eh, al estilo alemán, dejas todo acá al costadito y sos pollo. En comparación a su predecesor, este tanque pesado está mejor blindado y es más resistente. Sin embargo, también cuenta con la opción de elegir entre dos cañones superiores. El calibre de ambos cañones aumentó. 122, 122 milímetros, ok. Tenés para elegir dos cañones. Eh, el de los dos disparos, quiero saber cuánto tarda en recargar, ¿no? Porque si no, son 40 segundos en recargar todo y prefiero el monotiro, bro. 390, ojo. 390 y 390, a ver, 4 y 4, 800. O sea, son 780, ¿no? Si no vamos a más la cuenta. 400 400, 800, menos 10 de cada uno, sí, 780. O sea, bajás casi 800 para redondear, pero mirá la depresión menos 6. ¿eh? De 105 a 122 milímetros en comparación con su hermano menor Y el manejo del cañón también mejoró Es el calibre de los cañones autocargadores lo que más cambia de nivel a nivel Entre los tanques pesados checoslovacos Esto se debe a que, a diferencia de las demás ramas con autocargadores La cantidad de proyectiles en la rama checoslovaca siempre es la misma Dos proyectiles fíjate que le, el chavo lo que estaba haciendo es torretear O sea, debe tener un chasis de papel Ya te, te lo... Lo, lo voy olfateando Nivel 10 BZ55 La joya de la rama es el BZ55 La influencia de los blindados soviéticos se puede ver bien en este tanque. El chasis soldado con blindaje adicional no es la única característica evidente. Aquí también está expresada en los elementos del tren de rodamiento, la suspensión, los brazos de las ruedas, los amortiguadores y los topes de choque. El chasis del tanque checoslovaco original, en términos del grosor y la conexión de las placas del blindaje, también es similar al de los soviéticos. Lo veremos bien si comparamos al Bz 55 con el IS-7 o el Object 200. 177, una silueta bastante baja, un chasis proporcional y excelente blindaje Sin dudas estos tanques tienen mucho en común En términos de dinámicas, el VZ55 tiene menos prestaciones que el I 1800 puntos de vida, al Tier 10, es que es un mediano, ya te digo S7 y el Object 277, pero el calibre de su cañón es el mismo Dos cañones de 130 milímetros para elegir Uno 490 menos 8 de depresión, ojo con eso, bien cíclico y uno con autocargador elijan el que más les gusta es el canón el cañón eh, la apariencia digo no la de los alemanes tipo grille e 100 no la puntita y la salida de boca del cañón el daño por disparo es excelente 490 puntos el autocargador de dos proyectiles sigue estando presente otras características requieren un fino ajuste Va a ser una bestia, este digo, el tier 10 para mí, porque imagínate que pegás dos tiros de 550, por decirte así, son 1100 de daño, bro. O sea, vos pensás que te comiste dos tiritos más o menos en tier 10 con tu tanque, vengo yo con este, y si te quedan 1100 de pu puntos de vida, o sea, estás en el horno, te llevo. Usted y es posible que cambien. Conceptualmente, las características técnicas de ambos cañones son las siguientes: la precisión y el tiempo de apuntamiento no son geniales. Buena torreta. Pero la buena estabilización lo compensa. Además, el plan es que el cañón con autocargador tenga un tiempo de recarga de unos 3 segundos. Parámetros de este tipo motivarán a los jugadores a luchar en la línea del frente. El blindaje les permitirá rechazar los ataques enemigos, mientras que el decente daño por disparo y la buena estabilización producirán buenos resultados. Y si eligen usar el cañón con autocargador, la cantidad de daño que podrán infligir en ciertas situaciones será enorme. Además de la rama de tanques pesados chicoslovacos y el vehículo premium de nivel 7, habrá otro tanque premium, pero esta vez... Vehículo premium de nivel 8, Skoda T56 Será de nivel 8, el Skoda T56 Su característica distintiva es un cañón con un autocargador de dos proyectiles Es lindo, me gusta eh, Autocargador de dos proyectiles Y calibre de 130 milímetros Cañón de tier 10 Porque estaban hablando que recién el tier 10 tiene eso Así que, y pega 490, un tier 8 va a pegar 460 Y tiene cañón de tier 10 Así que, menos 8 de presión, U uh, va a estar muy bueno este parece, eh Demasiado poderoso para ser de nivel 8 Este tanque pesado infligirá 460 puntos de daño por disparo Uno de los valores más grandes de nivel 8 Pero todo esto conlleva algunos riesgos Probaremos el... No tiene disparación boludo, fíjate Le clavó los dos tiritos ahí en el mismo lugar el Vehículo en poco tiempo Si el daño por disparo es demasiado elevado Cambiaremos algunas características del tanque en las pruebas por eso está en desarrollo. Hay que ver. Para mí... Para mí está muy roto, bro. Es mucho, boludo. Tenés un ca... A ver. Hay tanques que... Me... Tendría que ver. Eh... Pasa que así decirlo es un poco... se habla por boca de ganso. Es decir, una tontería. Pero necesito saber. El tiempo de recarga y la penetración de la munición. Porque me decís que va a pegar 4.60. Es un montonazo. Son pocos los tanques de Tier 8 que pegan así. No, no todos. Entonces... Eh, quiero ver el tiempo de recarga Porque un BK7501K Te pega 560 Está bien, pero recargas en 15 segundos ¿Entendés? Es un montón Prefiero tener un tanquecito Que, que pegue eh, 360 Y que me recargue en, en Yo qué sé, en 7 segundos 8 segundos, eh, lo que sea Más o menos Pero habrá que ver, habrá que ver Para mí lo van a cambiar, estoy casi seguro Pónganle el, el gancho y recórdenmelo más adelante Si tienen buena memoria, porque para mí lo van a, lo van a modificar un poquito Inf O la otra, lo que les digo que, que lo equilibren, que lo balanceen Poniéndole un tiempo de recarga de, no sé, o lo zarpado, no sé De 20 segundos menos daño por disparo. Quizá un... 20 segundos no, pero 15 Calibre un poco menor y un conjunto diferente de características de cañón La decisión en favor de una u otra opción Se tomará teniendo en cuenta los resultados de la prueba Che, ¿te imaginas que... Comprar un tanque premium, esto sería eh, raro, sería muy extraño. Y creo que, no, si no mal recuerdo, así haciendo un vistazo en mi cerebro, en mi mente, no hay ningún caso de vehículos premium en el cual vos puedas elegir el cañón que ponerle. ¡Ojo! Podría ser una buena opción esa. ¿eh? Por lo menos divertida, por lo menos entretenida. Y, y le daría un poquito más de de ¿Cómo te puedo decir? De motivación al juego, al juego, ¿no? De utilizar el tanque, de comprarlo, de conseguirlo, de hacerlo en la maratón o lo que sea que se, que se entregue el tanque Pero está estaría bueno, ojo, ojo, le tiro una idea ahí a la gente de Wargaming que estaría peor, tal vez sería la, la primera opción de conseguir un, un tanque En el cual vos podés elegir si salís con un cañón de doble tiro o monotiro, ¿no? O sea, está bueno, la, la dejo picando Los tanques pesados checoslovacos sin duda serán vehículos interesantes. Las características técnicas de los tanques de esta rama, como la de los demás, aumentan proporcionalmente de nivel a nivel. Al mismo tiempo, las principales características distintivas se conservan. De arriba parece un proyecto, ¿no? De arriba. De nivel a nivel. Al mismo tiempo, las principales Acá, nuevo más o menos un progueto. sí, es muy parecido, pareciera. Principales características distintivas se conservan. La elección entre dos cañones y un autocargador con dos proyectiles en uno de ellos. Todos los vehículos entrarán en fase de prueba muy pronto. Recuerden que las características de los tanques no son finales. Es posible que las cambiemos antes del lanzamiento. Los mantendremos informados sobre los posibles cambios que realizaremos a la rama de tanques pesados checoslovacos. Bueno, bro, mira, esto es así Para mí, ¿no? Esta es mi propia, mi propia impresión eh, Realmente creo que van a ser Unos eh, falsos pesados, ¿bien? En el sentido de que mmm, Van a tener un chasis blando Es lo que yo creo, ¿no? La verdad es que no lo sé Pero creo que van a ser mmm, de chasis blando Y de torreta medianamente dura Resistente, ¿bien? Con relativos buenos ángulos Salvo uno que tenía menos 6 Pero la mayoría tiene menos 8 grados de depresión eh, o menos 7, no, no, no está nada mal Y eh, ya te digo, creo que va a, va a ser una cuestión de tener que mostrar solamente la parte de arriba Y eh, esconder lo que tiene que ver con el chasis Así que ojo con eso Pero seguramente va a haber cambios porque Ya lo dijeron ellos, seguramente va a haber modificaciones porque está recién en desarrollo Así que bueno amigos, hasta aquí el video de hoy Les mando un beso Les recuerdo que tengo el otro canal Si quieren suscribirse les dejo abajo el link eh, Hago todos los días algún videito, les dejo por ahí para que se entretengan, se diviertan, y nada, los quiero mucho, gracias por suscribirse al otro canal, que somos ya más de 50 personas, y lo arranqué hace, no sé, tres días, así que estoy muy contento, la verdad, muy feliz. Besos, cuídense, y gracias por todo. Chau, chau.